Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Wii. En el video anterior estuvimos contándoles sobre algunas herramientas de accesibilidad y atajos de nuestros celulares iPhone que pueden facilitar nuestra vida. El día de hoy queremos contarles cómo puedes activar y usar herramientas de accesibilidad en nuestros celulares Android. Para empezar, debemos ir a Ajustes y buscar Ajustes Adicionales. Podemos modificar los atajos para diferentes funciones, como... Abrir la cámara, tomar una captura de la pantalla, iniciar el asistente de Google, entre otras funciones. Desde ajustes adicionales, seleccionamos atajos de botones. Aquí podemos elegir los gestos que queremos usar como atajos a las diferentes funciones. Podemos activar la luz de la notificación para mostrar de forma visual que tenemos una notificación nueva. Y también activarla para indicar que el dispositivo está completamente cargado. En Ajustes adicionales vamos a Luz de notificación. Aquí podemos elegir cuándo queremos que se encienda la luz. En algunos de los dispositivos Android se puede activar la bola flotante para tener acceso a todas las aplicaciones, de forma directa y asimismo facilitar su navegación. Seleccionamos Bola flotante en Ajustes adicionales. La activamos y configuramos los accesos. Se accede a la bola flotante deslizando desde el borde derecho hacia adentro. El modo a una mano nos permite reducir el tamaño de la pantalla para poder controlar el dispositivo con una sola mano. Desde ajustes adicionales vamos a modo a una mano. Aquí podemos elegir el tamaño al que queremos reducir la pantalla. Después de activar la función podemos acceder a esta desplazando el botón de inicio hacia el lado que queremos tener la pantalla. Y podemos volver al modo predeterminado tocando el borde externo. En la parte de accesibilidad podemos activar funciones de accesibilidad visual como Seleccionar para pronunciar. Seleccionamos accesibilidad en ajustes adicionales. Vamos a la pestaña de visión, aquí activamos Seleccionar para pronunciar, damos acceso al dispositivo seleccionando Permitir y podemos activar la función tocando el pequeño icono de accesibilidad que aparece en la esquina inferior derecha y seleccionamos el texto. Esta función permite leer en voz alta el texto seleccionado. Cuando seleccionar para pronunciar está activado, puedes presionar elementos específicos de la pantalla. Modificar el tamaño del texto y de los iconos. En las funciones de accesibilidad de visión, vamos a tamaño en pantalla y elegimos el tamaño grande, mediano o pequeño de acuerdo a nuestra necesidad y gusto. Seleccionamos Aceptar para que se efectúe el cambio. Hacer zoom en la pantalla tocando tres veces rápidamente la pantalla. Y nos desplazamos con la pantalla arrastrando con dos dedos. Seleccionamos Ampliación en la pantalla de visión. Activamos la función Ampliar presionando 3D. Android también nos permite hacer diferentes correcciones de color y modificar los subtítulos eligiendo el idioma, el tamaño y el estilo. Vamos a la pestaña Escucha, elegimos preferencias de subtítulos, podemos modificar el idioma, elegir el tamaño de texto pequeño, mediano o grande, y modificar el estilo de los subtítulos. ¿Conoces otras funciones de accesibilidad en Android? Cuéntanos en los comentarios, mantente conectado a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa notificaciones y síguenos en todas nuestras redes. Chao.